Hello everybody. Hola a todos. Let's be it, uh, Vamos juntos a, a practicar la meditación del campo de conciencia mundial to para mejorar la conciencia humana. Please sit, stand or uh, With the posture. por favor nos sentamos nos totally ponemos de pie o acostados en una posición Close confortable y totalmente relajados cerramos los ojos la conciencia inmediatamente viene hacia sí misma siente que tu conciencia está en el mejor estado muy muy pura muy, muy relajada muy, muy estable, muy, muy estable. We contribute our best consciousness contribuimos de esta manera a nuestro mejor estado de conciencia para todo el mundo Este estado básico de la conciencia va a través de todo el cuerpo. Siente que todo el cuerpo es chi, vacío. Observamos todo el mundo. Todo es chi. El universo es chi. Vacío. Sentimos que nuestra conciencia pura está en el espacio infinito universal en todas partes. Y en todos, y todas las conciencias se funden juntas en el universo infinito. Este es nuestro campo de conciencia, creado por nuestras conciencias, corazón a corazón, fundiéndonos unos con otros. Ama este campo de conciencia. Este campo de conciencia puede ayudarnos a mejorar nuestras conciencias. Este campo de conciencia puede transformar toda nuestra energía y nuestros problemas corporales. Cuando nosotros nos fundimos en este campo de conciencia, nuestro campo de conciencia mejora a un alto nivel. Así que solo siente que nosotros somos una conciencia, un campo de conciencia infinita. Vacía. Vacío nos relajamos Relax. relajados sentimos este esta pura conciencia de alto nivel y su resonancia este campo la resonancia de la conciencia pura de nuestro campo de conciencia se funde con todo el chi del universo formando una resonancia de integridad de muy alta frecuencia. Nos mantenemos en este estado relajados podemos mantener este estado por cinco minutos o nos podemos mantener más tiempo treinta minutos, una hora o más tiempo en este estado poco a poco iremos experimentando chance. el amor universal y la felicidad pura y tú sentirás que la vida es pacífica y bella después de culminar esta meditación trata de llevar este estado a tu vida diaria to other people llevando beneficios a las otras personas y a todo el mundo Now, just enjoy. ahora solamente disfruta